Javi, ¿qué es lo que más te ha gustado de la materia? Pues su dinamismo y su facilidad de aprender los contenidos que en el futuro podrán ayudarme. Mario, ¿qué es lo que te gusta más de la materia? Porque es muy fácil trabajar con ella. Francisco, ¿qué es lo que más te ha gustado de computación y robótica? Eh, que estamos dando materia las cuales no estamos acostumbrados de ver. Nayara, ¿qué es lo que más te ha gustado de la materia? Que es algo que yo nunca he dado y está bastante interesante. Te animamos a cursar computación y robótica. Apúntate a la materia.